Hola, soy Francisco Sariquiey y te doy la bienvenida a este vídeo de Objetivos de la unidad 2 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos ocuparemos de la organización del contexto cooperativo. Para implementar el aprendizaje cooperativo, debes crear un contexto en el que se pueda cooperar. Si el contexto de clase apunta hacia el individualismo o a la competición, difícilmente podrás articular dinámicas cooperativas eficaces. Por tanto, vamos a dedicar esta segunda unidad a la creación de un contexto en el que la cooperación tenga sentido. Para ello, vamos a trabajar a dos niveles diferentes. En primer lugar, intentaremos ofrecerte toda una serie de herramientas que te permitan generalizar una interacción cooperativa que apunte a la mejora de la experiencia escolar de todos los estudiantes. En este sentido, nos centraremos en el diseño, y gestión de un marco normativo que no solo potencie la cooperación, sino que la regule de cara a que fluya de manera eficaz. Por otro lado, en segundo lugar, vamos a centrarnos en los roles cooperativos, entendiéndolos como una oportunidad para promover niveles más altos de autorregulación grupal. Esto resultará especialmente interesante no solo porque ayudará a que los equipos funcionen de manera más eficaz, sino porque potenciará el sentido de interdependencia al tiempo que abre espacios para una gestión de la diversidad más eficiente. Tomando como referencia este mapa, no resulta difícil establecer los objetivos de la unidad, concretamente nos centraremos en tres. El primero de ellos será identificar algunas condiciones básicas para articular un contexto de cooperación eficaz. En segundo lugar, vamos a intentar establecer una normativa que facilite y organice la cooperación en el aula. Finalmente, el último objetivo será distribuir y gestionar una propuesta de roles cooperativos de manera adecuada. De todo lo anterior, se deriva que la creación de un contexto de cooperación resulta básico para incorporar el aprendizaje cooperativo a la dinámica habitual de tus clases. Así que vamos a ponernos manos a la obra.